Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos realizó el lanzamiento de venta de la gasolina Superetanol 92 en Cochabamba que inicialmente seis estaciones de servicio ofertarán el combustible en el departamento. Hoy iniciamos con seis estaciones y en los próximos meses, en los próximos tres meses por lo menos tendremos entre 15 y 20 estaciones de servicio en la ciudad. Yo eh, hacía referencia a que nuestro plan establece que no solamente debemos copar las ciudades principales, sino que también las ciudades intermedias y además establecer nuestros corredores verdes. Es así que gradualmente va llegando este servicio a cada ciudad, esperando superar los 2 millones de litros comercializados a nivel nacional. La comercialización de volúmenes en Santa Cruz, más la comercialización de volúmenes en Tarija y los que ya se han logrado comercializar desde el día de ayer en La Paz, ...estamos alrededor de los 2 millones de litros comercializados. En el evento el vicepresidente Álvaro García Linera... ...ponderó los logros de YPFB... ...y destacó las utilidades que genera para Bolivia. En utilidades, esta refinería... ...más la de Palmasola ...ha generado desde el año 2007 a hoy... ...480 millones de dólares. Pero, si incorporamos a las utilidades... La inversión que las refinerías han hecho para ampliar con su propio dinero, han generado entre el 2007 y el 2018, 11 años, 1.100 millones de dólares. La estatal petrolera habilitó las estaciones de servicio Calacala, Terminal de Buses, Aranjuez, Portales, Automóvil Club y Cora, para la comercialización del nuevo producto, el biocombustible se cotiza en 4.5 bolivianos el litro. Los surtidores prevén vender más de 15 mil litros por día en seis meses. El precio es más caro, pero la eficiencia es mayor. Si usted, es como si usted gastaría 200 bolivianos mensual por tanque. Con la, con la especial va a cargar cuatro veces, gastaría 800. Pero con la superetanol va a gastar 250 tres veces y va a gastar 750. A la larga... En un, en un tiempo determinado que sería un mes, sería un ahorro significativo. La composición del biocombustible implica el uso del alcohol anidro obtenido a partir de la caña de azúcar y contribuye a la política de cambio de la matriz energética nacional hacia combustibles más amigables con el medio ambiente.